Pero vamos a seguir a través de, del streaming Hola Ariel, ¿cómo estamos? A ver si te vemos por ahí Hola, buenas noches Maxi Buenas noches Ariel ¿Cómo estás? Bien, Ariel González bien. de TN De Atletismo FADEPAC Director técnico nacional eh, Que estuvo en el Grand Prix de México Así que bueno, te adelantamos a las 10 Hacemos el corte en la radio Pero seguimos un ratito más Porque nos extendimos con, con los deportistas de Powerchair eh, De fútbol argentina, Así que bueno hay disculpas también, y vamos a seguir hablando porque queremos conocer más de todo lo que pasó en el Grand Prix de, de México. Bueno, contanos de qué se trató este Grand Prix, porque hubo novedades importantes, no solo eh, hubo muy buenos rendimientos, sino también la posibilidad de clasificar a varios deportistas. Que, ¿Por qué es importante eso? Sí, es así, como decís vos, Maxi, esto fue una gestión importante que hizo... Nuestro DTN, Lisandro Mouhoverá, cuando pudo con el ENAR eh, que, se, que nosotros pudiéramos participar con un grupo de atletas nuevos para que pueda, puedan hacer su clasificación internacional. Y bueno, uno de los objetivos más importantes de este Gran Prix en Zapala era el estatus de estos atletas nuevos para que esto nos permita que ya tengan eh, registros en el ranking internacional y bueno y tengan o puedan pelear un cupo, ya sea en un juego para pan o en un mundial. Perdón Ariel, ¿qué cantidad de, de deportistas en condición de new, nuevos, tenían previo a este, a este evento? Fueron 12 deportistas de los cuales fueron cuatro deportistas de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, fueron cuatro deportistas de FADEC y también fueron cuatro deportistas de FADECIR. Eh, todos estos atletas eran nuevos, eh, excepto había dos deportistas que buscaban eh, su reclasificación, como era el caso de... De Gabriel Sosa y de Milagro Ferreira También hubo una actuación muy buena Que fue de hecho la deportista de la semana elegida aquí en Paradeportes se ganó la tapa Antonella Ruiz Díaz en lanzamiento de bala a talla baja Ganadora de una medalla de bronce En los Juegos de Tokio Que en Tokio hizo 9.50 y ahora 9.71 O sea, mejoró su marca en 21 centímetros Y ganó la competencia Así que también, eh, dentro de los nombres más conocidos por, por la gente y por el mundo del deporte paralímpico, también Antonella estuvo ahí y tuvo una gran actuación. ¿Cómo, cómo la viste, Antonella? Sí, por decisión de su técnico personal, Javier Álvarez. Él toma eh, esta iniciativa de no ir a la gira esta de, de Italia y Suiza y prefiere ir a un torneo acá en, en Sudamérica. Eh, en cuanto al rendimiento, perdón que me olvidé de Antonella, eh, no, la vengo siguiendo desde este año, eh, Neuquén, ahora este torneo que tuve la suerte de, de verla, y bueno, la progresión que viene teniendo, y su mejor marca personal, ya claro. eh, está entre una de las atletas que está a muy poco de registrar sus marcas en 10 metros, y que va a ser una de las pocas que llegó a esa distancia. Yo creo que con el tiempo, hablando con Javier en, en la habitación, es una deportista que viene creciendo y a futuro va a llegar. Y, y bueno, una de las futuras promesas que, que tenemos en nuestro de atletismo paralímpico. Y dentro de esas promesas, eh, pues ya Antonella es una, una realidad, que en su primer juego paralímpico también logró la medalla de bronce. ¿Qué otros nombres decís? Hay que ser vos que tenés un olfato impresionante y que tenés buen ojo, decís, es por acá, dos, tres nombres sin meterle demasiada presión a esos deportistas, pero que decís, eh, hay que seguirlo de cerca. No, la verdad que muy contento con, con los deportistas que, que llevamos y que pudimos eh, clasificar. Eh, hay un gran número de deportistas, por eso insistíamos en este torneo, desde el año pasado veníamos insistiendo, este año por gestión de, de Lisandro se pudo hacer. Y bueno, eh, son chicos que ya vienen compitiendo, algunos juveniles, y que van a estar a la altura de las circunstancias. Ya lo estuvieron en, en, en estos torneos. Eh, quiero dar, no, no, no sé si dar nombres, pero. No, no está, bien, está bien, está bien. El tema, pero sí hay, eh, ustedes vieron eh, alguno de los. Eventos, hay deportistas que, que, bueno, que hoy con esas marcas ya se ubican entre los ocho primeros del ranking mundial en su, claro. primer, en su primer competencia internacional, jóvenes, y eso es muy importante. Y bueno, y eso se debe al trabajo que, que se vienen haciendo en, la, en las federaciones, ¿no? Y, y esto del desarrollo y de apuntar después desde las bases hacia el alto rendimiento. Yo te puedo hablar en el caso de, de mis deportistas por, por respeto, no hacia a otras federaciones, eh, pero tenemos un potencial muy importante y con chicos muy, ju eh, muy juveniles que, que bueno, ya tienen mucha experiencia en cuanto a torneos, ya vienen desde hace mucho tiempo trabajando con nosotros y que, que bueno, necesitábamos esto y por suerte se nos dio la posibilidad y agradecer que nos dieran la la posibilidad porque veníamos insistiendo de hace rato que necesitábamos clasificar deportistas y, y mm. lo necesitábamos, era, la, era lo, lo real y no estábamos mintiendo en lo que estábamos diciendo porque eh, se ven las marcas en el ranking internacional mm. y bueno, eh, esto fue algo muy importante porque lo predecible a, a lo nuestro que era lo que pensábamos que... Eran esas categorías, se confirmó en el estatus, se dio una confirmación hasta el 2027 en algunos, 2026, 2025, que eso fue muy importante como objetivo nuestro, como cuerpo técnico, pero sí, eh, son atletas que si bien van a estar en el juvenil, ya tienen marcas mínimas para el mundial, que eso es muy importante y están muy bien ubicados en el ranking. Ariel, te pido que no te vayas, pues son las 22 y tenemos que hacer el cierre aquí en AM, solamente en AM1220, así que toda la gente que nos está siguiendo en este momento.